En el transcurso del mes de marzo del presente año, incendios se produjeron en el vertedero de este municipio y afectó a varias comunidades y gran parte de este municipio de San Francisco de Macorís. A pesar de que se había denunciado la posibilidad de que fuera provocado por personas no identificadas, a pesar del tiempo transcurrido hasta la fecha, las investigaciones no han arrojado ninguna información al respecto. Con relación a la investigación que abrió la compañía de soluciones de esos conatos de incendio que se significaron en el poder, no tengo todavía eh, el resultado de esa investigación. Habría que reunirse con móvil a ver en qué etapa está ese investigación. Fui a la, al área afectada al ver una similitud de eventos de incendio en el vertedero eh, en diferentes puntos al mismo tiempo. Se sacan deducciones que pudo haber intervenido alguna mano humana. Con razones de sacar algún provecho de eso, eh, se tuvo algunas sospechas de, de personas que frecuentan esas áreas para buscar metales, pero la investigación no fue, va a arrojar los resultados, todavía yo no lo tengo. Según informaciones, los incendios continúan afectando a los residentes en la cercanía del vertedero.